Escucha y esto que va a entrevistar a un personaje que ustedes conocen de sobra es el mejor científico de este país Serendipio Ruiz Pérez Pérez pere, pere. Per. Per Serendipio, Serendipio. Integrado en el sistema, con un índice H de 503, más de un centenar de portadas en Nature, a un descubrimiento por día llega. A ¡Serendipio Rui Pérez! Escucha, ¿y esto? Hablamos con Serendipio Rui Pérez, que está a punto de publicar su tercera portada en Nature de este mes. Señor Rui Pérez, dicen que es usted el científico más afortunado que existe y que buena parte de sus descubrimientos son por pura serendipia. Tonterías, como diría Pasteur. El azar solo favorece a las mentes preparadas. Cuéntenos cuál ha sido este nuevo descubrimiento. Estaba limpiando la lente del telescopio y estaba casualmente mirando a una estrella que en ese momento estallaba en supernova. Y la casualidad que hay una estrella doble y la supernova de una provocó la nova de la otra. Escucha, ¿y esto? Y claro, es la primera vez que se observa esto en directo. Bueno, la primera vez que ocurre en el universo. <risa> y luego dice que son lipias las malas lenguas. ¿Verdad, Fleming? ¡Ay, bonito! ¡Mua! Hombre, algo de suerte. Hay una probabilidad de 300 millones de observar algo así. ...y menos de día. Detalles. Olfato de astrónomo. Anda, mira, un meteor de estela verde, a tu espalda. Son religimos. Seguro que deja un meteorito. ¡Vamos, Fleming! ¡Otro Laker! ¡Maldito serendipio potroso! ¡Hijo de un astrólogo malnacida! ¡Eres la humillación de la ciencia! ¡Y además lleva bata! ¡Los astrónomos no llevamos bata! La ciencia es el noble arte de la hipótesis y la comprobación. Y esa escoria estelar lo reduce a pura chiripa. Yo no he publicado más de 40 portadas en el Insigne y Boletín Celeste de Talamanca de Jarama, solo por suerte. Vale que en la historia de la ciencia ha habido algunos casos de serendipia. La penicilina. Cucha, ¿y esto? La radiación cósmica de fondo. Cucha, ¿y esto? El LSD. Cucha, ¿y esto? La Viagra. Cucha, ¿y esto? La ciencia es un trabajo puro y duro. ¡SI ES QUE ME LLEVAN LOS NERVIOS! ¿Y cómo me bajo yo esto ahora? Son innumerables los descubrimientos científicos y tecnológicos que se deben a la serendipia. Una mezcla de sagacidad y suerte. Curiosidad, alta formación, atención a los errores o a los accidentes, tiempo para manipular, para explorar y tener una actitud abierta a otras disciplinas científicas son algunos de los mecanismos comunes en todo descubrimiento por serendipia. Desgraciadamente, nuestro sistema científico actual no fomenta estos aspectos. Está muy dirigido a obtener resultados concretos, muy especializado, poco tolerante a errores y con una gran presión por publicar. El resultado es que la mayoría de los artículos científicos publicados dan lo que todo el mundo espera de ellos. Aún así, la serendipia sigue siendo un importante motor de descubrimiento. Porque estaba paseando el perro y me encontró meteorito y he dicho, escucha, ¿y esto...? Y nada, es un material que nunca se ha visto en la Tierra. ¿Tú te crees? Sí, que tengo un olfato. ¿Verdad, Fleming? ¿Quién va a publicar otra portada de Nature? ¿Quién? ¿Eh? ¿Publicamos en Science, ¿sabes? No, que es pobre. es pobre, ¿verdad? Ay. ¡Maldita escuela galáctica! ¡La ciencia no se hace por chiripa! Enhorabuena. Ha ganado usted un viaje al Gran Telescopio de Canarias. Consulte número en la base del yogur. Escucha, ¿y esto? Continuará. <risa> ¡Si es que me llevan los nervios! Vale, muy bien corte, buena. Uf, está un poquito exagerado. ¿Lo repetimos? Filipichi, llantas, María Complejines, frullería, ignuti, papanatas, cucha, y esto, una piscina de escarabajo nunca vista. ¡Si es que me llevan los nervios!